Hace unos pocos días un incidente se dio en el Centro Comercial Miraflores, el cual lamentablemente terminó con el fallecimiento de una persona. Aun cuando este se dio por causas naturales y no trascendió en los medios de comunicación, las redes sociales rápidamente empezaron a vertir versiones de testigos, familiares y compañeros de la persona fallecida, en las que se hacía ver que personeros del Centro Comercial podrían haber incurrido en algún tipo de acciones que según ellos no permitieron una asistencia pronta al afectado. Los directivos del Centro Comercial tardaron en pronunciarse y cuando lo hicieron no calmaron los ánimos de cientos de personas que ya se expresaban por las redes sociales, llegando inclusive a generar movimientos en los que se llamaba condenar el hecho, a no asistir más al mencionado Centro Comercial e inclusive se llegó a realizar una manifestación frente a las instalaciones del mismo. Ante ello, FDL Consultores decidió realizar una encuesta a través de nuestras plataformas de Data Intelligence para establecer qué tanto los guatemaltecos se enteraron y cuál era su posición ante los lamentables hechos. En primera línea quisimos saber qué porcentaje de personas se enteraron de estos hechos y estos son los resultados que nos arrojó la encuesta. Un 84% indicó que se habían enterado mucho sobre el suceso. Un 9% indicó que se enteraron poco y un 7% dijo no haberse enterado nada del incidente. Asimismo, consultamos qué opinaban sobre la forma en que actuaron los personeros del centro comercial. Un 90% dijo que actuaron mal, un 4.5% indicó que actuaron bien y un 5.5% afirmó que no actuaron ni bien ni mal. Esto nos dice que el suceso sí se dio a conocer y hay una sensación de que hubo una mala actuación del Centro Comercial ante los hechos. Independientemente de lo lamentable de una vida perdida, de lo mal que puedan estar los protocolos de emergencia del Centro Comercial y de qué responsabilidades se deduzca de estos hechos, este caso demuestra la necesidad por parte de las empresas para tener un profesional manejo de crisis, especialmente en lo que respecta a la comunicación. Puesto que es evidente que la situación no solo se les salió de las manos, sino que lejos de mejorarla con las acciones realizadas solo caldearon más los ánimos y definitivamente produjo un efecto negativo hacia la imagen de la empresa. En estos tiempos de comunicación más libre e inmediata, es inentendible cómo las empresas siguen actuando como lo hacían hace 20 o 30 años, tratando de ocultar los incidentes, creyendo que con eso minimizan los daños. Las personas cada vez más exigen transparencia, honestidad y respuestas, tanto de empresas, instituciones como de personajes, por lo que no actuar rápidamente y sin transparencia es ya improcedente y dañino. Es entendible que probablemente no vaya a tener ninguna responsabilidad el centro comercial en el triste exceso de esta persona. Pero es un hecho que a la percepción de los usuarios, ellos actuaron como mínimo de forma poco sensible y restando la importancia al dolor de familiares y amigos. Las empresas deben entender que cada vez es más importante el manejo humano en todo lo que hacen. Como un aporte para las empresas que nos siguen, mencionaré cuatro puntos que debieron haber sido la base del manejo de la crisis por parte del centro comercial. Uno, debieron salir más rápidamente a dar la cara. Explicar los hechos de una forma más humana y compasiva, pero sobre todo reconocer los errores cometidos. La gente agradece que uno acepte sus errores. 2. Deducir responsabilidades administrativas de forma inmediata e informarlo al público. 3. Debieron solidarizarse con los familiares y compañeros de la persona fallecida y en alguna medida apoyar con una colaboración para los familiares. A veces algunas personas criticarán estas acciones, pero no hay nada que decir de un gesto de buena voluntad. 4. Informar que serán revisados y definitivamente corregidos los protocolos de emergencia, que se ampliarán los puntos de atención, que se harán los puntos de ingreso a paramédicos mucho más accesibles, pero sobre todo que se priorizará las vidas humanas antes que cualquier manejo de imagen del centro comercial. Reitero, las empresas deben tener un mejor manejo de crisis. Eso reduce la conflictividad y los daños irreversibles tanto a su imagen como a la fidelidad de sus clientes. Pero sobre todo, tanto empresas, como usuarios, como funcionarios debemos actuar de forma más humana ante el dolor de los demás. Necesitamos tener más empatía con las personas. Esto fue Encuesta FDL, porque ahora tu opinión sí cuenta.